Este video explica el proceso de aplicación de la autohemoterapia, que es un método natural para mejorar el sistema inmunológico. Ha sido probado a través del tiempo logrando resultados asombrosos. La información aquí presentada no reemplaza ninguna valoración médica. La autohemoterapia se basa en la capacidad del cuerpo para crear sistemas de defensa ante ataques como bacterias, virus u otros organismos malignos para el ser humano. Consta de la extracción de sangre de un individuo vía intravenosa, la cual es inyectada intramuscularmente, aumentando la propagación de macrófagos de un 5 a un 22% durante 5 días después de su aplicación. Luego de 5 días, la cantidad de macrófagos comienza a regularizarse. Los macrófagos son células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos. Se encargan de combatir cuerpos extraños que se introducen en el organismo. Producen proteínas y sustancias que regulan el óptimo funcionamiento del cuerpo humano. Por ello, ayudan a suprimir malestares y enfermedades degenerativas y trastornos en el sistema inmunológico. Es un método sumamente barato y por ello poco publicitado. Necesitaremos guantes quirúrgicos, torungas con alcohol, una jeringa desechable de 5 mililitros, preferentemente las que tienen un distintivo color verde o negro, y un torniquete. Siempre que se tiene contacto con la sangre es necesario utilizar guantes y materiales esterilizados en un ambiente limpio. Los puntos de extracción para la autohemoterapia son las venas visibles. Podemos utilizar esta región en el doblez del brazo. Si la vena no es visible, puedes utilizar el otro brazo. También puede extraerse del dorso de la mano, de las venas más visibles, evitando tocar las arterias. Una vez extraída la sangre, puede aplicarse la inyección vía intramuscular, en esta región del brazo o en los glúteos. Para aplicarla, imagina un cuadrante, la inyección se aplica en la región superior externa de dicho cuadrante. Ahora procedemos a colocar el torniquete. Ajustado, pero que no cause molestia. el cual debe ubicarse unos 3 o 4 dedos por encima del doblez del brazo. Para que la vena resalte mejor, se le pide al paciente que abra y cierre la mano varias veces, hasta que podamos sentir u observar la vena donde extraeremos la sangre. Una vez localizada, se limpia con alcohol la zona donde haremos la punción, para facilitar la extracción apretamos la aguja y movemos el émbolo varias veces con esto evitamos complicaciones una vez destapada la aguja el ojillo debe estar hacia arriba e inclinada unos 45 grados al momento de realizar la punción cuando se inserta la aguja en la vena correctamente se nota la sangre en esta área entonces se jala con cuidado el émbolo hasta extraer 5 mililitros se retira el torniquete colocamos la turunga con alcohol y sacamos suavemente la aguja se le pide al paciente que doble el brazo para evitar la hemorragia. Y ya está lista la inyección para la autohemoterapia. Si tras la extracción continúa la hemorragia, se debe mantener la turunga con alcohol por al menos 5 minutos y pedimos al paciente que haga presión durante ese tiempo. Una vez preparada la inyección, la aplicaremos vía intramuscular se realiza la asepsia en la zona de punción recuerda que el glúteo se divide en un cuadrante y la inyección se aplica en la parte superior externa donde causará menos molestia ejercemos una ligera presión en la nalga y realizamos la punción a 45 grados lentamente empujamos el émbolo hasta inyectar todo el contenido al terminar extraemos la aguja y presionamos con la turunga por unos momentos con esto terminamos la aplicación de la autohemoterapia. Existen técnicas alternativas para la aplicación de la autohemoterapia. Puede aplicarse solo con la sangre del paciente o utilizando otras soluciones, como procaína y una solución salina para purificar la sangre. Demostraremos a continuación cómo se realiza esta alternativa. Usaremos una jeringa de 3 mililitros y tres agujas nuevas primero extraemos un mililitro de procaína sacamos el aire retiramos la aguja y colocamos una nueva para evitar infecciones las agujas deben ser desechadas luego extraemos un mililitro de solución salina sacamos el aire Y usamos una tercera aguja nueva con la cual extraeremos la sangre del paciente. El proceso posterior es igual al ya descrito en este video. La autohemoterapia es efectiva contra enfermedades como la diabetes, enfermedad de Crohn, acné, aftas, alergias, Alzheimer, anemia, dermatitis, colesterol, enfisema, cáncer, epilepsia. Hongos, herpes, hipertensión, leucemia, lupus, Parkinson, osteoporosis, reumatismo, sinusitis, asma, tumores, verrugas, papiloma, insomnio, menopausia, fibrosis, gripe, VIH, BPH, artritis, ansiedad, problemas circulatorios, problemas renales, estomacales, de la vista, hemorroides. Y la lista de virus, hongos y bacterias continúa aunque no es la panacea universal, sí ha resultado útil en todos los trastornos aquí mencionados. Si tienes dudas o comentarios, o para saber más sobre la autohemoterapia, contáctanos en nuestro Facebook, o da clic en el link que aparece debajo de este video.